Lo que se presentó aquí en la medida de coerción no fue por el robo de, de pasola, por el robo de motocicleta. Lo que se presentó aquí de que supuestamente estaba intercambiando piezas. Sin embargo, esa es una situación de acción pública en instancia privada. El denunciante desistió de su accionar. Y eso es un caso, por ser de acción pública en instancia privada, lo que procede es libertad pura y simple. Y fue lo que el, el juez acogió. ¿Cómo es este cambio de piezas? El que estaban intercambiando piezas en, en la esplanada del cuartel. ¿Y eso? Se observa en la no, no, aquí no fue presentado ningún, ningún elemento de prueba. ¿Quiere que decir usted, licenciado, que ante la solicitud media de coerción... ...no fue depositada ninguna calificación jurídica en torno al robo que aparece en Perfecto, el no fue depositada ninguna calificación de robo. Solamente, asunto de, de que estaba supuestamente cambiando piezas... ...el Ministerio Público desistió de su acción... ...porque nosotros le habíamos presentado un desistimiento y es lo normal. Bueno, mira, lo que pasa es que aquí eh, generalmente... Antes de que haya una medida, ya etiquetan a las personas y le etiquetan un hecho, valga la redundancia, sin haber prueba y sin nadie que lo acuse. En este caso hubo un desistimiento y él dijo a Viva Voz ahí que no, que él nunca lo acusó, ni de robo, ni de que él ni de que ellos, perdón, trajeran pieza. Es que. Hasta ahora no se ha mostrado ningún video ahí en el tribunal. Entonces, entonces, ¿por, qué la fiscalía, sometido, ¿Por qué fueron sometidos los dos? No fueron sometidos. El Ministerio Público desistió de la solicitud de medida. ¿Y ¿Por qué fueron presentados entonces ante la permanente? Sí, fueron presentados porque ya había una solicitud hecha de medida. Una solicitud de medida. Ahora, cuando se fue a empezar la vista de la medida. El Ministerio Público desistió porque ya había un desistimiento. Desistió de la solicitud de medida porque la otra parte desistió de su acción y lo dijo a viva voz. No, entre la víctima Robo y los dos No, no, no, no hubo ningún acuerdo, solamente primó la verdad, porque ambas partes eh, no tienen ningún hecho ni nada probado ni ellos estaban en eso.